Y ahora es mucho mejor que el Primo Handline. el Primo Hardline llegaba le, le pegaba cuatro tiros en la cabeza y a tomar por culo. No, ahora aquí la ya está mejorada. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Killer, estamos de vuelta con Black Mesa. Nos quedamos por aquí, por el foso con tan tan tan tan amigable. Tío, hemos lío. Pero más remedio que. Vamos. Esto esto es rápido. Esto sí que hace ruido, ¿eh? Porque si no pilla. Y no pilla, no hace picón. Mira, mira, mira cuánto está todo eso. Creo que esto hacía pum. Voy a morir seguro, eh. porque me dan tanta granada porque una forma de jugar con él de que no nos escuche tira bomba pues me dan un montón de granada para en serio <coughs> Son ciego. Son ciego, pues no. pues. Bueno, aquí no vamos a reír la pata abajo. Ahora hay, hay que activar la la, la, la gasolina. Es sí, decir, hay que activar el fuel y el oxígeno. Y que esto ahora es muy, muy gracioso. Y ahora, esto, esto, esto da ahora un por culo. Bueno, no yo recuerdo del, del Half-Life. ¿Qué? <todiculose> <todiculose> <What? todiculose> <todiculose> Mismo no puedo tirar por aquí aún Tengo que bajar más abajo mismo Tengo que activar primero el fuel y luego la gasolina ¿Hace silo? Bueno chicos por atrás Que se me hizo antes, también. Putada. Hay que bajar más abajo. en serio? ¿Bueno, voy a darte? ¿Para? ¿por qué, eh? mataba hijo mío Esta, y la... sin motivo aparente me da yo en el 1 me lo echaba esto esto corriendo porque mientras que tiraba la bomba me daba el tiempo de a salir corriendo y ya, ya, ya que yo, yo sí así. Vamos bueno, a ver Vámonos Se ve que si no activaba primero la gasolina No podía irme Bueno ¿En serio? Pues... Te van a dar por culo, tío La madre que te parió. La madre que te parió. No me acordaba que podía tirar toda la que yo quisiera Y reventarla con el segundo botón No me dado no mucho caso, ¿vale? Vaya muerte, esto. No, mejor dicho Vaya forma de desperdiciar Cosa. Eh, mamma mía, mamma mía ¿Eh? En serio, mira, que bien por culo ya, ya me he cansado, mi polla. Apoyo del el tío. Es fallado seguro. Mierda, que mi truco era, era, era subir más arriba. Me da cuenta. En realidad mi truco era bajar por ahí. Y me verdad porque se rompía. ¡Uh! ¡No me acordaba! ¡No me acordaba de esto! ¡Que se rompía el ascensor! ¡No me acordaba, colega! ¡Vaya fail más estúpido! acordado? I hope no one me to go start up the the Smithers went down there cura me, cura cura. way, we can make our escape through the old rail tunnels. I'm going to stay here and wait for my colleague. ¿Voy a Ay, estaba, estaba, estaba muy frío el. el líquido ese el, el radioactivo. Ahora tú querés aquí. ¡Cabrón, eh! Hay que tenerlo si está encendido. Yo creo que no. Oh. El tío, el tío cabrón, nene. ¿eh? Bueno, por lo menos me han dado... para que funcione Tendré que subir arriba a colocarlo seguro eso eh, para eso para que tengamos mueva por aquí para poder tener riesgo a caerte vamos, vamos a grabar tenía que haber grabado antes Ah, no, no por aquí yeah. El... A ver, coloca sé sí, yo que hay que colocarlo, pero Porque después ya no puedo lo que te cagas la pata abajo, eh. Ah, qué guapo que tú, que soy, macho. Qué tonto que hoy me he levantado estúpido. Mira que también esto. Hoy me he levantado estúpido, mirando está el otro lado. Hoy chico me he levantado estúpido. Drastically improved. Now go away and don't tell anyone I'm here. I had to ditch the others. They were just dead weight, holding me back. Shouldn't we try to capture a specimen? Vámonos aquí. Vamos. Bueno, vamos a ver. Yo me lo lío que hay que hacer para encender la cosa, eh. Hay los cicles. Ahí los recicles. Aquí no puedo acceder de, de, de, de ninguna manera, ¿no? Yo creo que yo creo que hay que encender los dos, ¿no? ¡Uh! ¡Cabrón! Más que lo ha los bichos que ve ya es para atrás. Has all power. Vale. Y we'll no sí, pero no por tu ayuda. Feo. Eh si te ha matado eso Bueno pues vamos para atrás ¿no? Pero aquí hay una caja Vale al final es 10% 10 Mira que no me dé cuenta 10 Rom menos uno todo cuando es fundamental en Hub romperlo todo No me di cuenta de eso y me estoy dejando cajas, cajas llenas de valioso tesoro. Caigo, va okay. Bueno, pues vámonos a un par de y van a encender el combustible. Pequeño me fío a salir corriendo. En el 1 no se sabía cómo hacerle. cómo. cómo. distraerlo, por aquí no. Me fío porque no sé cómo van a ellos a. a hacerlo, así que mejor me estoy quieto. ¡Uh! ¡Te he dado sin querer! Vale, oxifuel, hay que encender el oxígeno y el combustible Oxifuel Vamos a cagar aquí la pata abajo vale, aquí punto montón de de, de de caja Oxifuel No sé dónde es, colega, ¿En serio? ¿Tengo que bajar por la, por la cadera? ¿La cadera era en serio? ¿Y por qué antes se ha movido esto? ¿Hace eso a Ossiguel? Para mí que se me ha bugueado. Bueno, vamos, vamos a ver si es por aquí. A mí, sinceramente, me extraña. Ah, mira, si hay agua, podía a me tirado perfectamente. Siempre, lo sabe. He oído, sí, he oído al, al cabrón. A no me acuerdo. Es que esto en la mesa está totalmente cambiado. Esto en la que mesa está totalmente cambiado. el, el, el fuertote, no Vale, vamos a ver y me acuerdo de esto Esto a subir arriba Ahí está roto ¿Veis? ¿vale? Que está dañado Hay que encenderlo para que arranque. No sé si es por aquí porque tú lo han cambiado y ya se juego hablar. Aquí lo que voy a esto, ¿no? Vale. Es que esto va a encenderlo ahora. Es muy, es muy gracioso. Tan la APA como atrancada. Así que hay que bajar para abajo. abajo. Ah. abajo. abajo. No sube, verá La barra ahí Oxígeno Eva, Eva, Eva, Eva Me acuerdo ¿Está atrancado o atrás la tranca? Mejor me guardo la, la metralleta porque tengo granada puesta y le puedo dar y podemos morir todo aquí. como, como, como, como, como, como, Ya como, como, como, como, como, Eso es mío. Y con esto y un bicocho Ya podemos ir a encender El motor del cohete Vámonos corriendo Vamos a ver. es muy gracioso ahora. Ahora hay que subir arriba. Oh, te pone música tritito. Sí, perro morí, bueno, pues, adiós, dónde culito. Abajo, abajo, abajo. Ah, no, que no se... es que antes te tiraba. En el jardín original te tiraba aquí, ¿no? Aquí hay que bajar por... El largo, tío. Tan largo no en el otro. ¿El otro obstáculo había. Hoy pasado. los rojo, De mi mierda, está La... bloqueado Las Magnum! tenemos las Magnum Guapa bajo Bueno chavales, vamos a dejar aquí porque vale que habrá ahí abajo Que habrá eso ahora hay que ir a pasarlo Nos vamos con esta despedida tan bonita de te, De aquí de, El pobre Tomás Está muerto Vamos en el siguiente vídeo Un fuerte like y suscribiros para más mesa Come and get it. <laughs>